Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube, Video Hiper Mega Hoy tenemos eh, códigos, pruébenlo hasta que se acabe. Como siempre les digo, siempre que subo estos videos de código, entren rápido y pongan su código. Lo acabo de poner yo, son las 11.20 del 30 del 10 de 2021. Así que nada, pruébenlo. Si le funciona, les va a dar 5 reservas de créditos por una hora hasta que se gasten. Así que métanle power. Besos, chau chau.